No tienes ni puta idea. Joder, el SIDA mola, tío, el, el SIDA es gracioso. Míreme, las cosas han cambiado bastante. A veces, fantaseo con matarlo. ¿Que te quieres follar a Sonia? Te la follas. Jesucristo tampoco quería morirse y, y nadie le llamó egoísta. Un vaso de leche. ¿Usted entiende algo? Tú no sabes dónde te estás metiendo. Ya sé que no soy precisamente una estrella del rock. Co Comediante, ¿existe esa palabra?